Hola, ¿qué tal? Yo soy Pedro Agas, y si no me conocen, me presento. Soy Speedrunner y conozco los trucos y glitches de las campañas de Halo. En esto que estamos en vitrificado, es la tercera misión de Halo 5 y vamos a hacerla en legendario. Eh, tal vez te habrás dado cuenta de que publiqué en la pestaña de la comunidad que ya no podía grabar porque se congelaba. Y de hecho, sí, y me costó algo de trabajo arreglarlo. Abrí el Xbox, lo limpié, limpié mis discos porque, pues, yo tengo Halo 5 en disco. Y hasta lo actualicé a la versión más actual y ahí sí medio funcionó, entonces fue así de ok, entonces el problema es de la instalación, así que volví a desconectar la consola de internet, este desinstalé el juego y lo volví a instalar y ya me permitió jugarlo, este estuve peleando con este problema como tres días porque no me daba y pues eventualmente yo me rendí hasta que se me ocurrió actualizarlo y... Y como corrió con la nueva actualización Dije, ok, tal vez si desinstalo el juego y lo vuelvo a instalar Va a funcionar, y sí Entonces ya estamos aquí, todos preparados Y vamos a continuar con la campaña de Halo 5 Honestamente me gusta bastante el speedrun de Halo 5 Es probablemente mi segundo O tercer speedrun favorito Porque tiene muchos trucos En legendario y Es, es un gran Un gran speedrun, tal cual eh, se, se muestran muchas técnicas Muchos trucos y Tiene mucha habilidad incluida también entonces, aquí una vez pasan estos minutos en, la, en el elevador, vamos a venir por acá Y sin ningún problema vamos a continuar lo más rápido que podamos para activar la secuencia de, pues, del timer para que se abra la puerta Solo tenemos que acercarnos a este lado Y una vez estamos ahí, simplemente es cuestión de esperar, no pasa nada Y ahora, aquí si recuerdas viene una batalla bastante poderosa contra varios sujetos La vamos a brincar toda, así que presta atención Vamos a uh, brincar por acá, vamos a intentar hacer un ramp slide ahí así Entonces simplemente vamos a venir por acá y vamos a movernos sprintando y tirando el thruster pack Ten cuidado con estos brincos que vienen aquí porque puede que cuesten un poco de trabajo Brincamos en la llanta, brincamos aquí arriba Y ahora simplemente thruster pack, estabilizo y brinco, después otro thruster pack por acá Y ahora vamos a salirnos de aquí, Este, vamos a correr y justo cuando choquemos con esta pared vamos a tirar el thruster pack y vamos a volar aquí arriba Ok, no es muy difícil. Simplemente, Truster Pack, gira a la derecha y listo. Ahora ven por acá y activa esta zona de carga. Lo que quieres es que tu pantalla se congele. Créeme, cuando la pantalla se congela, va bien. Y avanza un poquito más para jalar al, al, el spawn del Pelican. Y ahora vamos a venir por acá. Y es algo que suele pasar. A veces las, las. ¿Cómo decirlo? Las texturas y los hitboxes de esto están mal hechos. Entonces tienes que brincar un poco antes de llegar a la cima. Después vamos a hacer un Mason Jump, que básicamente es este... Bueno, eh, Thruster Pack, estabilizo Ground Pound Truster Pack. Vamos a venir por acá. Y aquí quieres tirar el Ground Pound lo más este, lejos del Warhawk posible, para que cuando caigas lo empujes y así este, lo robes fácil. Y ese último brinco que hice, quieres hacerlo lo más arriba que puedas, porque hay una barrera invisible. Ahora vamos a manejar por acá. Y está es importante que hagas esto. Eh, vamos a dejar el Warhook más o menos por esta zona, ahorita vamos a intentar algo, y vamos a matar a los cuatro soldiers que hay aquí, si te das cuenta yo atropellé uno al principio, y ahora vamos a matar al resto de los soldiers, es importante matarlos para un truco que viene más adelante, después vamos a usar el thruster pack para intentar ir por acá arriba, esto no es muy importante, lo que quieres es que Slohan diga su diálogo de maldita sea, si activas ese diálogo quiere decir que vas bien Porque Vamos a usar un truco Que requiere Que vayamos un poco lento Por eso no nos brincamos esta puerta todavía Pero no te preocupes si no te sale este, Honestamente tiene mucho que no hago este truco Y pues antes me solía, me solía salir Sin problemas Pero ahora lo único que hay que hacer es esperar que nos abran la puerta Y ahora presta atención Vas a venir por aquí y vas a pegarte lo más que puedas A la derecha Y vas a manejar en línea recta y en este punto debe decirte cargando finalizado. Aquí. Si te das cuenta, a mí no me ocurrió un friseo. Importante. Si a ti se te congela la pantalla, así como por unos cuantos segundos, quiere decir que vas mal. No te va a salir este truco. ¿Ok? Vas a manejar todo este camino y vas a bajarte aquí. Aquí vamos a trepar en esta piedra. Vamos a venir por este lado. Después vamos a brincar más o menos a la parte brillosita que está aquí. Vamos a caer aquí exacto. Después vamos a brincar para acá. Y este parkour este no tiene pierde. Esto de aquí hasta ahora es bastante sencillo. Después vamos aquí a brincar y estabilizar y spamear a agachar para llegar aquí arriba. Después vamos a meter el thruster pack y estabilizar para llegar a, en esta cima de acá. Y todo esto lo que vamos a hacer es activar este el final, pero sin activarlo tal cual. Ahorita te explico. Aquí es importante que metas el thruster pack hacia el piquito de esta piedra y después tirar el ground pound para acá. Si lo haces más a la derecha no va a funcionar. Y después, aquí es importante, vamos a, brincar, thruster, eh, y vamos a brincar y estabilizar para activar el mapa, más o menos así. Después vamos a girar, thruster pack y después ground pound. Ahora, esto lo hice mal porque no va a salir, pero esto es más o menos lo que tú quieres hacer. Ahora que ya está, te voy a enseñar más o menos cómo se hace a la velocidad normal, a ver si no sale. Uh, recuerda que este truco, si se te congela la pantalla, este cuando vas a entrar por aquí, no te va a funcionar. La pantalla debe de no congelarse. Venimos aquí, trepamos Parkour por acá, después brincamos Hacia esta cosa que está aquí eh, Brinco de nuevo, y aquí por el lado izquierdo No te vayas muy a, la, muy a la derecha Por el lado izquierdo, aquí brincamos Y nos agachamos, excelente Thruster pack por acá Así ah, llegamos, excelente, y ahora Vamos a venir por acá Brinco thruster pack Ground pound, y si nosotros quedamos aquí, vamos bien si al, este, ahora, Presta atención, brinco Estabilizo, giro Truster Pack, si te das cuenta se puede escuchar por un momento. Este se puede escuchar por un momento qué es lo que lo que ocurre. Este. Con los spawns de los enemigos. Ahora, importante, una vez que caes aquí, este. Son dos minutos. Si te das cuenta, yo ya prendí el timer. Entonces, este. Eh, simplemente hay que esperar dos minutos. Ahora, ¿qué es lo que acaba de ocurrir? Es, es una locura. Iniciamos el spawn de enemigos pero sin cargar el piso Eso quiere decir que todos los enemigos que están apareciendo Se caen al vacío y mueren automáticamente Ahora simplemente venimos por este lado creamos el warhog y lo vamos a estacionar aquí Y como te digo, es cuestión de esperar dos minutos Entonces vamos a colocarnos más por acá Y ahora, presta atención, yo, me, yo caí más o menos por ese lado Cuando tiré el Ground Pound Si caes más hacia la izquierda, o en este caso hacia la derecha No va a salir entonces aquí solo hay que hacer tiempo Puedes intentar matar a estas torretas O decirle a tus aliados que vengan contigo este, Son diferentes cosas Si tú a la hora de tirar el ground pound cargas el mapa No te va a salir ¿ok? Tienes que cargar a los enemigos Regresar con el ground pound Sin que carguen Ay rayos estos vatos bájense de ahí Entonces Si te das cuenta lo único que estoy haciendo es esperar Todavía falta un poco en un minuto y pues nada, es cuestión tal cual de, de hacer tiempo... Que es lo que dura dura esta pelea... Esto solo se hace en legendario... Es más rápido matarlos a todos... Pero pues en legendario es más rápido hacer eso... Y ahora simplemente cuestión de esperar... Este... ¿Qué te puedo decir, vato? Este, honestamente creí que se habían muerto... Eh, los espiornos de Halo 5... Porque me asusté de que no, no, no iniciaba este nivel... Porque se me trabó justo en el boy, elevador... necesito en el boy, otro lado... Ah, cosa importante, por cierto... Puede que se te crashe el juego si haces las cosas malas. Si se te crashea no te preocupes, te dan un punto de control, simplemente vuelve a iniciar y pues continúa. Pero si tú este crasheas, este, te voy a explicar qué pasa. Vamos a esperar más o menos al minuto 2 o 2.5, tú quieres hacerlo, yo aquí lo hice un poco antes. Te acercas por este lado y se carga el mapa. Y si todo sale bien, aquí Slowhan te debe de dar el diálogo final. Pero si no lo da es porque queda algún enemigo vivo Este, y ya es la última oleada Entonces venimos por acá Y voy a ver si hay algún enemigo Porque no me han dado el diálogo Los en la puerta, Excelente, mira aquí está Ok, es este, este caballero Si o te si queda un este enemigo vivo, un Nike todos, o dos Toma esta Rocket y reviéntalo con la Rocket Y como puedes ver Ya era todo, creo que sí son todos A veces queda uno que otro vivo por otro lado y eso es porque cargamos el mapa muy temprano. Pero no, ya es todo. Ya nos está dando su diálogo. Y listo, esto es vitrificado. Así que ya sabes, yo soy Pedro. Gracias por ver y nos vemos hasta la próxima.